a nivel estatal de gran proyección la verdad es un gran orgullo ser parte de sus amistades uno nace con la familia pero los amigos se encuentran en el camino así es que yo feliz de que seas nuestro amigo y feliz de reconocer lo que eres y aparte de, de lo que se te va a entregar te reconocemos una carrera de 36 años, 36 años como músico. El aplauso para nuestro amigo Noel Mariachi, Estrellas de Plata, de Nueva York. Tu historia inicia a tener 6 años cuando vio tocar a una agrupación de mariachi, la cual se llamaba Perla del Valle. Con su primer vocalista, mi gran maestro de inspiración, don Miguel Bárcenas, el cual me transmitió una gran emoción y sentí hervir mis venas por esa gran profesión. A los 16 años, se fue a la Ciudad de México y trabajó en varios centros turísticos, uno de ellos muy importante, el famosísimo Tenampa. Ahí tomó clases con el maestro Pepe Ezer. Formó parte... Eh, su primera agrupación del mariachi llamado Los Caporales y no fue hasta el pasar de los años junto con sus hijos Omar, Eduardo, Noé Junior, quien es también actualmente cantautor, integrándose últimamente también su hija Moemil Cecilia Falcón y juntos conforman ellos el mariachi Estrellas de Plata. Actualmente son considerados como mariachi más famoso del Estado de Hidalgo y el más versátil de México, Mariachi Estrellas de Plata de Noé Falcón. Gracias al impacto social y a su profesionalismo por los destacados integrantes el cual día con día se siguen preparando para poder ofrecer lo mejor de ellos. Brindamos nuestro más grande agradecimiento a cada una de las personas que como parte en todo momento de este proyecto y sobre todo a nuestra querida amiga Arminda Bárcenas y Clemente Rojas por permitirnos compartir nuestra trayectoria y estar hoy aquí con ustedes. Tiene aproximadamente 36 años, como bien lo dijo Arminda Bárcenas, de trayectoria musical. Fuerte el aplauso para Noé Falcon y María Chila, Estrella y Buenas tardes, tengan todos ustedes. Caray, eh, profe me, me apoya aquí donde está. Muchas gracias. De verdad que me siento muy honrado, y perdón que les quite un poquito, ¿sí? a mí, na, profe, me siento entre amigos, muchos amigos que no alcanzo a ver sus caritas, pero creo que ahí están, ahí están. Todos somos una familia, todos somos amigos aquí de Vizcahuala. Y créanme que es siempre a cualquier parte de la República, a cualquier rincón de, del país, me enorgullece decir, porque siempre, ¿de dónde son? Soy de Vizcahuala. Créanme que me, me, la sangre me hierve a decir soy de Vizcahuala porque... No solamente son noticias malas que a veces que a veces este, escuchamos también hoy es algo muy diferente para todos nosotros y quiero de verdad felicitar a Clemente Ross, a todos ustedes por esta iniciativa tan importante a gente que ni siquiera se esperaba este, algo así un detalle bien hermoso que va a quedar sembrado en nuestros corazones por primera vez con ustedes lo dicen de verdad agradecidos pero si me permite quiero robarles un poquito de su tiempo, que tal vez aquí no conozcan un poquito de la letra que manejamos en, en toda la república, pero a capela, a capela se los voy a cantar, y perdónen lo desafinado, porque pues ni música, ni música traigo. Para, para todos, para todos ustedes, sí, pues porque siempre hay que aportar de alguna manera algo, ustedes aportaron un muy grande. Pues, pues, este, yo quiero aportarles un poquito de la letra que siempre comparto, eh, eh, a donde quiera que vamos. Este tema, desde hace muchísimos años, ¿te acuerdas con el programa de mi barrio? Desde ahí viene arrastrando, que ahí nos conocimos, este tema que se llama Orgullo en Alguiense, donde, donde digo, bueno, eh, parte de, una, de un gran compostor de Guanajuato, porque claro la letra no es mía, no me gusta explicarme lo que no es mío, eh, quiero ser muy honesto. Más sin embargo, también mucha letra la cambiamos. Y bueno, sin más, veamos nuevamente, profe, acompáñame. Yo sé que solo acompáñame para que no. no tengo aquí a mi mariachi, pero pues, aquí estoy con ustedes. Ahí les va un poquito de la letra. Así va. Soy de viva pachuca, monto a caballo, verdad de Dios. Vengo a cantarles con toda mi alma, que hasta en la sierra se oiga mi voz. Tierra del pulque, la barba. ya lo que mencionaba de, de Omar de Eduardo de Noé de su hija Ceci continúa el legado y habrá varias estrellas de plata para toda la vida así como de, de, de el de y las de oro de los camperos de los arrieros de bueno de, de más marejadas son de Hidalgo, aquí en Pescaguala hay muchísimos y estamos seguros que nos habrá para toda la vida y cada vez más ay pues continuamos con esta, con este hermosísimo programa que tenemos aún bastantes bastantes personas que nombrar. Eh, tenemos aquí a un medio de comunicación masivo llamado grito informativo. Por ahí si se encuentran, si se encuentran, háganos el, el favor de, de pasar de este ladito. Eh, si no están, pues, eh, pues nosotros reconocemos, los reconocemos. Somos unos radios, los reconocen como un medio de comunicación masiva. Los respeta, les agradece enormemente en la, las finas atenciones que han tenido para bien eh, el poder publicitar eh, este magno evento que es en pro de lo que es el arte, la cultura, el deporte y los movimientos socioculturales. Muchísimas gracias, les guardamos el reconocimiento por ahí a nuestros amigos de Grito Informativo. Y vamos a continuar, el aplauso para ellos, para ellos a ellos. Seguramente van no a andar cubriendo noticias en el Estado de Hidalgo, porque hoy hay grandes, grandes eventos en, en pro de, de lo que es la fundación de, del Estado de Hidalgo. Y nosotros vamos a continuar con, con reconocimientos. Eh, la radio es una cajita de sueños todos soñamos con lo que llegamos a escuchar a través de la música las historias, los cuentos las leyendas, etc Hidalgo Estéreo sin duda alguna Hidalgo Estéreo sin duda alguna es parte igual de otros grandes amigos la maestra Yallita, que de corazón y de cariño le llamamos la maestra Yallita, así como el profe Héctor pues gracias por abrir las puertas de su casa y hoy los nombramos a ellos. Se consolidan el 26 de noviembre del 2021 con la idea de ser una radio comunitaria al servicio del pueblo. Impulsan la educación y la cultura de nuestra región, dirigida por el licenciado en periodismo y publicidad Héctor Ricardo Cruz Márquez y su esposa, la profesora Aurea Pérez Cruz. Consideran el apoyo que brindo a este proyecto a Ramiro Bautista quien fue parte fundamental en la puesta en marcha en este sueño, en este proyecto. Se une también el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alejandro Sánchez Cruz y las profesoras Miriam Saraí Barrera y Andrea Estrada. Se transmite de lunes a domingos, los 365 días del año, a través de la frecuencia 98.7. Me considero parte de ustedes porque me abrieron las puertas de su casa Pocos saben que en la locución tuve un programa llamado Mi Alma Mexicana por más de año y medio a nivel internacional, el cual nos, nos puso en Colombia para poder transmitir programas relacionados a nuestra cultura, a nuestra música. Agradezco esas grandes puertas que se me han abierto en los momentos que más lo he necesitado, y en este caso Reconozco enormemente eh, a Ramiro, a la maestra Yayita, a Saraí como compañera, a Héctor Cruz, a todos los presentes que, la, que los conforman. Infinitamente les agradezco el abrirme las puertas de su casa como si fuera la mía. Muchas gracias por esa confianza. Reciben el reconocimiento de... De, de invitarnos bailando, gritando y cantando con otros buenos amigos del Mariachi, que eran emperadores, esperadores, El aplauso bonito para todos los compañeros que nos, se encuentran. A por ahí. Acompañándonos en este momento. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por ser parte de ese gran sueño llamado la cajita de los sueños. Gracias. y bueno pues vamos a continuar en esta bonita entrega de reconocimientos y es turno ahora para los artesanos y la pirotecnia eh, pedimos un fuerte aplauso para artesanos y pirotecnia Pérez Vega quien recibe una, una mención honorífica y que su semblanza dice de la siguiente manera 20 años realizando carros alegóricos. Ha ganado en desfiles de carnaval en Izquiahuala, Tezontepec, Tlavo y Lempan, y Pachuca. Han participado en la Feria Internacional de la Pirotecnia. Iniciadores de la con la hermandad Izquiahuala con San Pedro de la Laguna en el Estado de México. 100% orgullosos de ser de y lo plasman en cada uno de los trabajos que realicen. Fuerte el aplauso para artesanos y Biotecnia Pérez Vega. Fuerte el aplauso. Vega. Estos grandes amigos, porque también son nuestros amigos, estos grandes amigos, pues nos han hecho el gran favor de representarnos a nivel estatal nacional en carros alegóricos ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no, no nos hemos quedado hasta el final de lo que es el desfile de carnaval para ver hasta el último de los, de los carros alegóricos ¿cuántos de nosotros no nos hemos sorprendido con la pirotecnia eh, tienen una hermandad tan grande, un corazón tan noble tan bondadoso la familia Pérez Vega porque cuando yo he ido me han recibido como, eso, como parte de su familia y tienen esa hermandad con la pirotecnia de, del Estado de México. Ellos merecen eso, eso y más. Les entregamos esta mención honorífica a los artesanos en pirotecnia Pérez Vega. El aplauso para ellos. que llevan el nombre de Viciaguala en alto y sobre todo la... la alegría que nos inspiran en nuestras fiestas. Muchas felicidades, artesanos. Periódico La Canzúa. Amigo, por ahí te encuentras, Leandro. Periódico de lo que ocurre a través de, de las corrientes sociales de las, de las corrientes culturales de todo lo que acontece en nuestro bello no solo municipio sino estado así es que hoy hoy te reconocemos de esta manera Leandro El periódico La ganzoa Leandro y Ricardo Hernández Pérez Su director el ciudadano Leandro Cortés Escamilla no tiene estudios formales de periodismo su experiencia en esa actividad tiene un contacto y estrecho y directo con la actividad política e ideológica en la que se inició desde temprana edad. A veces la profesión, no precisamente la da una escuela, sino la profesión, precisamente la da la experiencia. A la edad de 20 años se apoyó a la Juventud Popular Socialista, organización juvenil del Partido Popular Socialista, donde aprendió los rudimientos. Nació la inquietud de fundar un periódico que ayudara a difundir las luchas sociales y la ideología de la clase trabajadora con un formato un tanto híbrido, militante y comercial. Surgió la Gansúa en el año 2003 con esas características y así se ha mantenido hasta la fecha y este año cumplirá 10 años de editarse de manera continua en el Valle de visitar y la capital del Estado, como es Pachuca y varios municipios circunvecinos. Fuerte el aplauso para el periódico La Gansúa. Sin duda, tener otra mirada de la sociedad, no como la vende en la televisión, no como la vende en los periódicos formales, entender la noticia desde la mirada del pueblo siempre va a ser algo fundamental y que trascienda, porque decir la verdad es cuestión de personas como ellos. El aplauso fuerte para los hermanos de San Hablar de una asociación civil implica a veces resolver problemas ajenos, pero precisamente las grandes personas solucionan o le dan seguimiento, le dan seguimiento a todos los grandes proyectos que como ciudadanos ven las distintas necesidades que hay en su municipio. Esta asociación civil, estamos hablando del glorioso barrio de Tashuara. Yo te acercando por aquí, querida niñita, que en representación de, de ellos vas a recibir este, este reconocimiento. Es una asociación formada por un aproximadamente 50-60 personas civiles, sin ningún cargo político, todo lo que realizan es de una manera de convicción, por amor a su pueblo, a la transformación que desean con sus actos. Uno de los, uno de los últimos, uno de los últimos. Proyectos de la Asociación Civil Barrio de Tachuadá es sin duda alguna la sala de diálisis hacen que meses rondas de vigilancia boteos pero todo en pro ah, hasta de chalanes la hacen con tal de lograr los objetivos que ellos planean y es una gran organización, si sí, organizar los 5 o 6 es un lío, ahora organizarnos 30, 50, 70 gentes, es mucho más. Hoy en representación de uno de ellos para la Asociación Civil Barrio de Tachuadá, lo recibe en, en presencia de, del señor Valentín Pérez, lo recibe un familiar suyo. Muchas gracias. grupo asociación civil del barrio de Caso. Realizan tradiciones del municipio de Vizquehuala. Tienen la iniciativa que se realice una clínica de hemodiálisis en la misma comunidad. Fundaron un grupo de vigilancia de desguardo donde participan varias personas, entre ellos hombres y mujeres. Y bueno, pues, como asociación civil esperamos y y puedan concretar esas acciones, yo lo no creo más que y otro hospital que mencionaron alguna vez por ahí y, y que sin duda con el trabajo y, a, y apoyo de, de todas las personas porque no es fácil conformar una asociación civil requiere de la fuerza del apoyo de la ciudadanía para hacer posible eh, todo aquello que inicia con una idea